Tío. ¿Qué cartas debo de comprar por tokens? ¿Qué cartas debo de comprar por tokens? Ponte cómodo porque en el video de hoy te voy a decir cuáles son las mejores cartas para comprar con tokens de serie 4 y serie 5 bajo mi punto de vista. Muchachos, ¿cómo están? Ya ha pasado bastante tiempo desde que he hecho un video justamente sobre recomendación de cuáles serían las mejores cartas de serie 5 y serie 4 para poder comprar con nuestros tokens. Como saben muchachos los tokens son un recurso que se puede considerar ya no tan escasos como antes pero de todas maneras hay que pensar muy bien antes de poder comprar una carta gastando tokens. En promedio se puede farmear entre 5000 a 6000 tokens al mes esto quiere decir que nosotros podríamos comprar o bien dos cartas de serie 4 o bien una carta de serie 5. Pero la idea aquí y la razón de este video es para no gastar por gastar justamente los tokens en cartas que tal vez después te vayas a arrepentir de haberlas comprado. Pero aquí no solamente les voy a decir si una carta vale o no vale la pena comprar por tokens tan solo por sus stats, sino también por el hecho de la importancia que pueda tener en el metajuego, qué tan relevante es, qué tanto te puede hacer ganar partidas o qué tan importante puede ser dentro de ese mazo. Porque a ver, todas las cartitas que yo voy a seleccionar a continuación en esta tier list. No necesariamente son cartas que forman un arquetipo como en el caso de Thanos o Galactus. Sino también pueden formar un complemento a mazos que son realmente meta en este juego. O pueden ser muy interesantes también para poder subir de rangos. Y aquí muchachos lo que están viendo ustedes en estos momentos es un cuadrito que he elaborado. Donde tenemos todas las cartas acá. Son, están combinadas entre serie 4 y serie 5 hasta el momento. ¿verdad? Porque recuerden que ya tenemos este mes de abril también vienen otras cartas pero estas todavía no están incluidas acá porque aún todavía no han llegado entonces aquí lo que yo voy a hacer es comenzar con la serie 4 y voy a comenzar a poner las cartas que para mí serían las más importantes pero por orden de llegada, en este caso la primera carta que yo vaya poniendo acá o las primeras cartas que yo vaya poniendo siempre serán las más importantes para poder comprar con tokens versus la última carta de serie 4 por ejemplo que yo decida subir aquí y algo que tienen que tener ustedes muy en cuenta también antes de comprar una carta es el tema del dropeo de series hay varias cartas que están en serie 4 que van a bajar a serie 3 seguramente de aquí a unas 3 semanas más o menos dense una idea que por el 20 de abril 21 de abril de repente por ahí va a haber un siguiente dropeo de serie entonces ustedes tienen que ponerse a analizar si realmente vale la pena comprar una vez esta carta por 3000 de tokens o esperar el dropeo de series e inclusive poder conseguirla más fácil abriendo un cofre sin que te cueste absolutamente nada de tokens pero aquí interviene también una cosa muy importante y es que de repente esta carta que la podías haber comprado en estos momentos por 3000 de tokens era relevante en el metajuego y cuando de repente ya salga el dropeo de series y esta carta descienda, de repente con estas 3 semanas que han, sus que han pasado tal vez ya no sea tan relevante o no tenga tanto valor para el metajuego y todo eso también depende bastante de ti Y si es que realmente quieres pagar el valor por tokens de la serie en la que se encuentra esa carta tal vez para poder divertirte y poder disfrutar durante todo su tiempo de vida útil que le pueda quedar porque el tiempo de vida útil depende de una carta hasta el momento que ese Contender decida nerfearla o decida nerfear las cartas que están alrededor de ese mazo haciendo que esta carta ya sea más inviable para jugar y puede que de repente suceda en el siguiente dropeo de series que también vengan unos nerfeos y puede que esa carta después de que hayas estado ilusionado esperando a que baje de repente de serie para que no te cueste nada en tokens puede que ya no sirva tanto y ahí pues venga una decepción, es en este punto donde tú ya tienes que decidir qué es lo mejor para ti, yo acá lo que voy a hacer es solamente brindar una orientación bajo mi punto de vista muchachos pueden estar o no estar de acuerdo con las cartas que yo voy a poner a continuación que sean dignas de poder comprarlas en la tienda de tokens, pues eso se respeta bastante, acá en los comentarios incluso pueden decir cuál sería para usted su tier list o si están o no están de acuerdo con el tier list que les estoy presentando acá eso ya depende de, de ustedes ahí pónganlo en los comentarios como les digo y pues yo estaré totalmente respetuoso de todas las opiniones que puedan estar también en desacuerdo con lo que se está planteando aquí lo otro que es importante también es que aquí ya no está la columna de la serie 3 porque recuerden que ahora la serie 3 está totalmente eliminada ya no se pueden comprar cartas con tokens ahora en serie 3 más solamente te van a regalar una carta por temporada y eso también digamos ya que limita bastante no o sea digamos eh, hasta que esperes a que te regalen una carta ya para eso ya tienes varias cartas que has estado abriendo a través de los cofres y digamos que no sé qué tan relevante sea eso no aunque hay algunas cartas de serie 3 que son buenas e importantes en estos momentos pero digamos que ya se hace menos relevante por el hecho de que ya no puedes escoger estas cartas ya no puedes comprar varias de ellas de repente con las cuales puedas formar algunos masitos buenos y solamente te van a limitar a que tú puedas obtener una gratuita al mes y bien muchachos vamos a comenzar entonces con la primera carta que yo recomendaría para que puedas pagar con tokens en la serie 4 y sería Yuri. Esta carta es una carta muy valiosa, hace poco hicieron un nerfeo alrededor de algunas cartas del mazo de Yuri que más parecen bosteos en realidad. Porque hicieron que Yuri más bien se posicione en el tier 1 y pues sea el único mazo más viable que existe en estos momentos en el juego que te puede hacer subir de rangos. Eh, muy pocos puntos débiles tiene la verdad porque justamente Shuri pues eh, dentro de este mazo tiene a Cosmo, Armor entonces puedes proteger también a las unidades grandes ahí que tienen alto poder y por esa razón en estos momentos Shuri es un mazo bastante fuerte así que yo no sé lo que sí puede haber un peligro es que de repente en el siguiente dropeo de series que traiga seguramente parche de balances puede ser que la terminen nerfeando a Shuri así que de repente si la quieres disfrutar la puedes Puedes pagar los 3000 tokens de una vez A esperar a que de repente baje a serie 3 Y ya tal vez ya no valga lo mismo Por los nerfeos que puedan haber Incluso escuché que el desarrollador Glenn No estaba contento con el resultado del nerfeo A Red School, así que probablemente Dan algo más ahí a ese mazo de Shuri Así que bueno, si quieren disfrutar lo que Le queda de tiempo de vida dentro de Digamos, yo me baso justamente en decir Todo esto con respecto a lo que les estoy diciendo Sobre el desarrollador eh, Pues deberían comprarlo ahora mismo Si es que gustan, y si no, esperar a que les pueda puedas salir en cofres digamos todavía como serie 4 pero es un poco más lento así que tal vez sea momento de comprarla y disfrutarla en este en esta nueva temporada incluso que va a haber de hitmonkey y subir varios rangos también tal vez quién sabe a rango infinito incluso y ahora muchachos la siguiente carta que para mí valdría la pena gastar token sería darkhawk esta carta hace un arquetipo por sí mismo ustedes han dado cuenta que en la época de sabu antes de ser nerfeado esta carta era en ese entonces de serie 5 y era una carta fuertísima era una carta que te podía llevar sin problema rango 100 o sea por el mazo mismo que constituía era una carta eh, que tenía pues muchos ángulos buenos ¿no? dentro de todas las cartas que, que, que justamente componían el mazo de Darkhawk y es una carta que por el momento ahora está en serie 4 la han nerfeado es verdad está a cero de poder pero creo que esto ha sido como más un bosteo que un nerfeo ¿por qué les digo esto? porque en muchas ocasiones he visto que Darkhawk se quedaba en 4-8 por ejemplo y un Shanshi no la podía eliminar y eso hace también de que pues le favorezca Cierta manera a Darkhawk, porque pudo haber sido eliminado si no lo hubiesen nerfeado. Ahora el hecho que le hayan puesto a cero de poder hace que también se vea con muy buenos ojos para estar en mazos de Mr. Negative, lo cual también ha estado sucediendo. Han, pues, han, le están poniendo como un experimento a Dark Hawk también en mazo de Mr. Negative, porque por pues, si sí, es un 04, o sea, Es como si hubiese puesto dos roquitas ahí en el mazo del oponente. Así que está bastante genial la sinergia. Y bueno, como les decía, no este mazo de Dark Hawk es un mazo bastante bueno, incluso en el metajuego actual, ahorita también se se está viendo bastante a Darkhawk incluso se está viendo varias versiones de Darkhawk también, hay como 3 o 4 versiones de Darkhawk en realidad donde va en diferentes mazos o en diferentes arquetipos pero donde realmente funciona bastante bien, incluso he visto que hasta en Cera Mir Miracle también el Darkhawk está ahí haciendo lo suyo, así que bueno yo no creo que esta carta la vayan a nerfear de nuevo, ya la nerfearon una vez, no creo que la nerfeen de nuevo eh, si gustas la puedes comprar por tokens a su valor de 3000 ahora porque está en serie 4, si es que quieres jugar ese mazo si de repente tienes todas las cartas Ya y solamente te falta Darkhawk Puede ser que sea que valga la pena Para ti pagar 3000 de tokens Y si no de repente este Puedes esperar también a que baje de serie Que creo que va a ser ahora este, este siguiente Tropeo creo que ya está bajando de serie Darkhawk Y ahí digamos ya podrías Tener a Darkhawk pues este prácticamente Sin que te cueste tokens y muy probablemente No vaya a bajar su valor estratégico De Darkhawk porque no lo van a nerfear Probablemente los mazos de Darkhawk sigan siendo bien jugados Así que podría ser Cómo comprar por todo o también como poder esperar a que dropee de serie. Luego vamos con otra carta que sí tengo y la considero muy pero muy buena. Muchachos en diferentes mazos y por muchas razones también vendría a ser Valkyria La verdad Valkyria me, eh, me ha gustado mucho. Tiene eh, mucha versatilidad Valkyria sobre todo que... A veces acá Valkyria puede cumplir Un rol muy, muy bueno contra, contra situaciones muy adversas Que puedas tener, hay momentos incluso Donde tú sabes de que un chanchino te va a servir Porque hay un armor que está defendiendo por ejemplo El Red Skull o, o cualquier Carta que sea muy grande en poder Y simplemente tiras a Valkyria Y puedes terminar seteando todo a 3 de poder Y tú terminar ganando este, la partida Claro está que Valkyria necesita También de otras cartas para poder funcionar bien Por ejemplo, no Valkyria Va muy bien en Mazos de Cerebro 3, por ejemplo, va pero buenísima, es un mazo muy competitivo el de Cerebro 3 con Valkyria eh, luego tienes a Valkyria con Thanos también, he visto que se usa Valkyria con Cera también, o sea, hay muchas eh, digamos variaciones de, de diferentes arquetipos donde justamente Valkyria está comenzando en a encajar perfectamente ahora, ¿cuál es el problema con Valkyria acá? que generalmente en el último turno donde suele jugar a Valkyria necesita sí o sí poder jugarla siempre sin tener prioridad no si no tienes prioridad te va a ir bien porque al final después de que se han develado las cartas del oponente que ha jugado tú recién este develas las cartas de Valkir no develas a tu valquiria y otra carta más seguramente y con eso vas a poder digamos ya tener la ventaja de setear toda la ubicación con 3 de poder y terminar ganando tú la partida. Pero como les digo. este Depende un poquito justamente de este de este tipo de situaciones. Pero Valkyria la verdad me parece una carta fantástica. Que antes era de serie 5. Ahora es de serie 4. Yo la verdad no creo que la vayan a nerfear a Valkyria. La veo bastante buena. Muy balanceada la cartita. Una carta de coste 5 la verdad con 3 de poder. Muy bonita la verdad. Muy buenos stats para lo que ofrece Valkyria. Y creo que sin problema si tú quisieras comprarla eh, por su valor en serie 4 ahorita de 3000 tokens lo vale la verdad, sobre todo si es que ya tienes las demás cartas para poder jugarlas es más, dentro de los videos que yo les he publicado de algunos mazos, ahí van a poder ver algunos mazos donde yo juego Valkyrie, la verdad está excelente y aquí luego viene una carta de coste 1 también que me llamó la atención desde que salió estoy hablando justamente de Bass. esta es una de las mejores cartas de coste 1 no sé si la mejor en realidad de coste 1 que existe en estos momentos en el juego y que se encuentra actualmente en la serie 4 cuando estaba en la serie 5 desde que salió en la serie 5 esta carta era bien cotizadita porque justamente se decía no, Valkyrie y Bass en cerebro van a ser lo máximo, inclusive Bass fortalece mucho el mazo también de Mr. Negative, también he visto que Bass está utilizando bastante en mazos pequeños, ¿no? Que tienen cartas generalmente de poder 0, 1, 2, ¿no? Eh, donde está, por ejemplo, en cera, ¿no? En cera donde van muchas cartitas pequeñas. Ahí he visto que se está jugando base, incluso se está jugando con Ángela, con Bestia, con Falcon. Es una carta increíble, la verdad. Si, te, si la robas al inicio y la lanzas en turno 1, tus posibilidades de ganar van a aumentar bastante. Si es que justamente muchas de esas cartas tenían 0 o 1 de poder que están en tu mano, obviamente. Así que Bass acá es una carta buenísima, me encanta. Porque que se jueguen diferentes mazos eh, tanto de mazos generalmente donde se juegan cartas pequeñas o en mazos de Mr. Negative también, yo quisiera la verdad tener esta carta, espero más adelante poder adquirirla, no creo que la vayan a nerfear esta cartita, la verdad lo veo bastante difícil, es una carta que también va en Cerebro 3 también es las, eh, o sea, prácticamente Valkyria y Vaz hacen de que Cerebro 3 sea muy competitivo el masito la verdad, pero es una carta como les digo que es muy pero muy buena y que mejora muchos arquetipos también actuales que tenemos en el metajuego. Entonces, si es que de repente piensas por ahí, ¿no? Eh, comprar a Bass no estaría mal tampoco si es que tienes ya los demás, las demás cartas de los mazos que tú quieras de repente jugar con Bass. Y no creo que tampoco lo vayan a nerfear eventualmente a Bass. Lo veo difícil. Es una carta que le estoy viendo bastante equilibrada. No, no rompe el juego ni nada de eso. Así que pues si gustas lo compras ahora y si no esperas a que baje de serie creo que en el siguiente dropeo también está bajando vas Así que a tener paciencia en todo caso hasta poder tenerla y luego disfrutarla. Ahora sí muchachos ya hemos terminado con las cartas que son las más importantes para mí en adquirir por tokens en la serie 4 y ahora sí pasamos a la serie 5. Y bien muchachos la primera carta que yo voy a poner aquí está basado en toda mi experiencia en todo el metajuego que estoy viendo en estos momentos en todas las batallas que he tenido. Hasta el momento esta carta para mí se sigue manteniendo muy buena para poder gastar 6.000 tokens y vendría a ser Thanos. Sobre todo encima porque es un Big Bat, o sea, nunca se va a de devaluar. Justamente el precio en tokens de Thanos. Esa es la parte buena también. Ahora, ¿por qué Thanos es el mejor para mí justamente o la mejor carta de serie 5 para poder adquirir por tokens? Porque Thanos tiene muchas variaciones. Tiene, es un arquetipo que tiene muchas cartas o muchas combinaciones diferentes. Creo que tiene hasta como 6 variaciones después de los nerfs. A Thanos lo nerfearon fuerte. Thanos era una, un mazo rotísimo cuando estaba al lado de Quinjet. no Hasta que nerfearon a Quinjet y ya las cosas a, con Thanos se pusieron un poquito ya más complicadas. Chicas. Pero aún así, la gente o los jugadores de Thanos le buscaron la manera para poder hacer otras combinaciones de cartas donde Thanos pueda resultar eh, viable todavía en el metajuego y lo han logrado, la verdad. Con todas, yo me, yo me he jugado más o menos como 3, 4 versiones diferentes de Thanos y he visto dos versiones, la verdad, que están bastante fuertes y eso que me faltan probar más versiones de Thanos todavía. Pero son versiones, la verdad, que me han ganado 8 cubos, 4 cubos, 8 cubos, la verdad. Eh, no he visto eh, así nomás un, una carta de serie 5 que tenga ese desempeño más o menos y que sea encima un Big Bat así que hoy por hoy para mí Thanos se sigue manteniendo como el me la mejor carta ahorita de serie 5 a comprar encima que es un Big Bat todavía así que hace que sí o sí esta esta carta de acá la, sea tu primera, o sea si vas a adquirir una carta de serie 5 tiene que ser esta carta generalmente, esta carta sobre todo también claro está que tengas las demás cartas para jugar, pero justamente esa es la parte buena de Thanos, como tiene tantos mazos diferentes, seguramente algunos de ellos puedes tener ya casi completo para poder eh, jugarlo con Thanos sin ningún problema, como ya saben ahí tengo un video donde estoy subiendo mazos también jugando con Thanos, lo pueden buscar aquí también en mi canal de Youtube, luego la siguiente carta que estamos por ver aquí sería Galactus, esta carta es el siguiente Big Bat también, es una carta que no se va a de devaluar y es una carta que tiene también su propio arquetipo ahora Galactus es un poco eh, menos flexible digamos para tener variaciones de mazos, no? en este caso no hay muchos mazos tan variados de Galactus aunque sí he visto por ahí que se ha utilizado en Mr. Negative pero no con mucho éxito de ahí he visto también que se utiliza pues en los combos con Nimrod también que ese me parece que es un, un buen masito y el otro mazo que es el más popular en estos momentos de Galactus es el que, es el que se utiliza justamente con el Doctor Octopus y con el mismo Null también, no, pero eso es como una forma De remate más que todo el Null Así que ese, ese mazo último Es el, el más popular, es el que Más este, tiene el win rate me parece Para que te pueda ganar cubos también Pero el problema que yo siempre le veo A Galactus es que al menos para mí es muy Plana su, su estrategia eh, También tiene muchas formas de ser Conteriado también el Galactus Basta solamente con que te comiencen a mandar Cositas al otro lado de la ubicación y te, y te pongan Al menos una, una cartita digamos en la ubicación este en tu lado de la ubicación del jugador de Galactus para que ya no pueda jugar Galactus así que muchas veces depende de eso o también está sujeto que cuando haces wave también el oponente pueda jugarte una carta no sé, antes era aero por ejemplo pero ahora te pueden jugar una debris perfectamente te ponen dos rocas ahí y ya no te dejan utilizar Galactus, hay muchas maneras de poder conteriarlo pero sigue siendo de todas maneras un big bad bastante sólido no es una carta que generalmente o no es un mazo que generalmente te va a ganar 8 cubos, muchas veces cuando, te, cuando tú activas el poder de Galactus Destruyes las demás ubicaciones El oponente se suele rendir Inclusive a veces cuando haces Snap Y si el oponente ve que no tiene nada De, de forma incómoda contrarrestarte con este A tu Galactus Porque sabe que vas a jugar Galactus Ya que es la estrategia de Galactus es bastante obvia Pues simplemente va a decidir retirarse Nada más de la partida Y generalmente vas a poder ganar un cubo Así que las partidas de Galactus Generalmente van a ser de retiradas De un cubo a dos cubos más o menos De, de ganancia pero sigue siendo pues digamos a pesar de que la ganancia es poca es bastante continua y más asegurada obviamente de lo que te puede dar un mazo de Thanos que puede ser un poco más arriesgado en ese aspecto pero eso ya depende de los gustos también no de cómo te guste jugar no de te gusta ir más arriesgado o te gusta ir más conservador pues ahí tienes las dos opciones tanto de Thanos o Galactus que siguen siendo muy buenas para poder gastar 6000 de tokens. Y ahora muchachos vamos con la siguiente Carta que a mí me encanta bastante Incluso fue la primera que compré El primer Big Bad que compré fue Kang Pero aquí lo que yo estoy aconsejando Es que primero hayas comprado A Thanos o a Galactus O ambos antes de poder comprar a Kang Esta carta generalmente va a ser Un gran complemento, es una carta soporte Es una carta que te va a dejar Ver información privilegiada generalmente En el turno final porque ahí es donde la deberías de jugar A Kang en, en líneas generales Ahora can eh, me emociona bastante a mí porque can tiene una una habilidad muy única también ¿no? y esto hace de que la labor de can generalmente sea de que no pierdas tantos cubos al momento de eh, retirarte de una partida en todo caso no es la pérdida eficiente de cubos se podría decir la pérdida óptima de cubos que te puede ofrecer can acá ante una partida si tú de repente había muchos casos en, en, de, de no haber estado can tuvieses hubieses perdido tal vez 8 cubos no pero gracias a la presencia de Khan perdiste solamente un cubo te pudiste retirar a tiempo sabías que no podías ganar esa partida y dijiste bueno esto no es para mí voy a buscar otra partida pero a veces también sucede de que Khan te puede hacer eh, ganar cubos también como justamente tiene esta parte retroactiva con el snap puedes bluffar también a tu oponente no tiras a Khan haces un snap sin tener nada incluso para ganar y muchas veces me ha pasado también que el oponente se retira de la partida. Y eso también digamos que hace que Khan te pueda ayudar a ganar por ahí uno o dos cubitos. Sin necesidad digamos de haber tenido nada para poder ganar. No en, en los casos normales tú tienes que tener algo para ganar antes de hacer un snap. Es bien difícil que tú quieras bluff, bluffear la verdad haciendo un snap sin tener nada. Pero en el caso de Khan sí hace que sea posible ese tipo de mecanismo. Y así de repente puedas aprovechar en ganar un par de cubitos más. Para subir a rango 100 por ejemplo Khan es muy bueno. Porque hace de que la subida sea más cómoda. Porque no vas a estar perdiendo en muchos casos 8 cubos. Si no de repente pierdes un cubo dos cubos. Y luego cuando ganes vas a ganar 4 cubos de repente o un poco más. Y eso hace que la subida se note un poco más acelerada gracias al uso de Khan acá. Ahora muchachos lo bueno del por qué Khan resalta bastante. También es que Khan es una carta staple prácticamente. Esta carta te ayuda a comprimir el mazo. Porque al final Khan te termina desapareciendo. Y en el mejor de los casos si tú robaste a Khan en el mismo turno que lo juegas vas a poder robar también una carta adicional así que es como si tuvieses una carta o un mazo perdón de 11 cartas en lugar de 12 eso es lo bueno también que tiene Kang aquí y lo otro también que tiene Kang acá es que es una carta también muy versátil porque puede ir eh, se puede adaptar a muchos mazos estoy viendo que inclusive el mismo Thanos Galactus no he visto que mazos también incluso que llevan destrucción también o Darkhawk lo están llevando también a Kang porque pues de alguna forma como les digo no solamente comprime el mazo sino también que ayuda a ver información privilegiada y te permite o te ayuda también a poder eh, tener la manera más óptima de no perder tantos cubos y bien muchachos aunque parezca coincidencia pero estas cartas justamente son los tres big bats hasta el momento son las cartas más valiosas que tiene el juego sobre todo porque tienen estas pues, habilidades que las hacen únicas y porque también tanto Thanos como Galactus tienen sus propios mazos y can se, ac se acopla a cualquier otro mazo también que tú quieras poder este usarlo acá, o sea no hay ningún problema con eso, por esa razón es que estas tres cartas en el orden, justamente que las he puesto de prioridad de compra, vendría a ser para mí al menos las cartas a comprar de serie 5. Ahora, si quieres comprar una carta que no sea un Big Bad, la única carta en la que he estado pensando que podría ser buena, por ejemplo, podría ser Kitty Pride. Esta carta de coste 1 que la han deshabilitado hace poco, la verdad, porque estaba media bugueada en el juego. Pero es una carta que puede llegar a ser muy fuerte. Me parece que puede llegar a ser un 1-10. No sé si un. No no si llega a un 1 o 12. Va a depender si es que tienes el limbo activado. Pero pues obvio. Esos stats son muy buenos para el coste que te puede dar. Sobre todo si es que usas a bestia. Y la subes a Kitty pride con bestia. A tu mano. Pues va a ser una carta por coste de 0. Y pues 10 o 12 de poder. Así que Kitty pride acá puede ser muy fundamental. Sobre todo porque tú puedes. Ir eh, cambiando de, de ubicación según como te convenga a ti también. De repente hay alguna ubicación en la que jugaste Kitty Pride y luego dijiste, oye, en esta ubicación no me conviene jugar, eh, no me conviene tener tanto poder. No parece que esta ubicación la voy a perder. Y pues justamente Kitty Pride te da esa opción de que al momento que la subes a la mano puedes cambiar también de ubicación, la pones en otro lado y hace de que te sea todo más sencillo para poder ganar la partida. Justamente con el tema del gran poder también que tiene Kitty Pride acá. A pesar de que este mes de marzo donde ha salido Kitty Pride también ha salió Negasonic y Master Mall la verdad estoy viendo a Kitty Pryde con muy buenos ojos, Kitty Pryde va a ser una carta muchachos que va a dar mucho que hablar sobre todo con este nuevo pase de temporada que ha salido de Hitmonkey que es un pase muy bueno donde se complementa muy bien con Kitty Pride. así que mucha gente va a estar realmente enloquecida por querer tenerlo sobre todo aquellos que ya completaron digamos eh, los Big Bats ¿no? hay gente que también les ha salido los Big Bats que no todo el mundo lo ha comprado tampoco por tokens y esto hace de que pues esas fichas de repente que tienes por ahí te sea digamos eh, ¿no? Tentador poder comprar a Kitty Pride Para que tu carta del pase de temporada Que en este caso es Hitmonkey Se vea mucho más fortalecida y mucho más interesante También con la llegada o con la entrada Justamente de Kitty Pride. Así que acá digamos que los Smith tokens Tampoco no estarían mal gastados Si es que previamente ya tienes al menos Dos de los tres Big Bats Ahí de repente podrías comprar a Kitty Pride. Pero si no tienes a ningún Big bat eh, aconsejaría comprar primero eh, un Big Bat, ¿no? en este caso Tano sería la primera opción de compra. Pero si la verdad a ti te gusta mucho de repente Kitty Pride y ahora justamente que se justifica por el, la presencia de Hitmonkey, puede ser que te salte los Big Bat también y te compres a Kitty Pride si quieres, porque vas a poder gozar de primera mano justamente esta carta del pase de temporada, viéndola mucho más potenciada por la presencia justamente de Kitty Pride aquí. Y bien, muchachos, yo les había dicho que terminando este cuadrito les iba a hablar de qué es lo que hice yo. Justamente con mis tokens Y si sí, yo con los tokens que he tenido He comprado a Kang Y luego he comprado a Thanos Y probablemente mi siguiente compra sea Galactus Ya que también quiero probar algunos mazos con Galactus Ahí y luego de eso Tal vez me pueda enfocar de repente En algunas cartas de serie 4 Si es que todavía no han descendido todavía de serie Tal vez las pueda comprar o bien puede ser que esta cartita de acá que viene... Que creo que va a ser Big Bad también... ¿cómo, ¿Cómo se llama esta cartita acá? El Alto Evolucionador... Ven esta carta de acá... Que les estoy justamente moviendo ahorita... Pero todavía esa carta no llega... Esa va a llegar todavía el 23 de mayo al juego... Por esas razones que no le he subido acá todavía... Pero si en caso se vuelve Big Bad... Yo creo que estaría por este lado o incluso como prioridad todavía para ser comprada. Porque esta, este, esta carta va también a ser un, su propio arquetipo y va a ser muy bueno la verdad. Me gustaría mucho ver al Alto Evolucionador en acción pero todavía eso está por verse yo lo que voy a hacer es eso, voy a comprar a Galactus probablemente y pueden pasar dos cosas, o bien ahorro de repente los tokens para poder comprarme una carta de serie 4 creo que Darkhawk todavía va a bajar en mayo, no va a bajar ahora en abril, me parece en el tropeo, entonces puede ser que me anime a comprar a Darkhawk como puede ser también de que me espere un poco más y me termine comprando o junte los 6000 tokens para poder comprarme de repente al mismo alto evolucionador pero bueno muchachos, eso sería mis planes con mis tokens Ustedes pueden tomar decisiones muy distintas A las que yo estoy haciendo ahorita O de repente decisiones que a ustedes les parezcan Más rentables, más óptimas Eso ya totalmente va a ser su decisión Pero de aquí yo les mando un abrazo Espero que les haya gustado el video Espero que les haya gustado todo este análisis que he hecho Justamente para justificar y fundamentar la presencia de cada una de estas cartitas Dentro de serie 5, de serie 4 A adquirir con tokens Inclusive les he dado la opción también en que algunas de ellas Ustedes puedan esperar a que desciendan De serie y con eso pues las puedan Obtener también sin, sin necesidad de estar Comprándolas justamente con tokens Así que todos esos matices de análisis Que hemos podido eh, ver en este video Los he ofrecido aquí con el mayor cariño posible Y ya saben que estoy haciendo streams De lunes a viernes también en la plataforma morada Ahí siempre los estaré esperando eh, Toda la duda o consulta que tener lo puedes dejar también aquí ya sabes en la misma descripción de este video pero también si tienes cualquier duda o consulta la puedes dejar también en la transmisión en vivo que estamos haciendo el lunes a viernes por las noches y el enlace se encuentra en la descripción de este video así que ya sabes te espero allí un abrazo para ti